¡Hola, mi hermosa gente de YouTube! Oigan, la verdad, estoy muy feliz de regresar por fin este año a las cámaras. Seguramente algunos de ustedes me recordarán por el canal de Lalo Tips, un canal que yo tenía en YouTube donde subía consejos sobre música, sobre consejos de cabello, etcétera, muchas, muchas, muchas otras cosas más. Este año estoy de vuelta con un nuevo proyecto que se llama Día a Día con el Gordito. En un inicio esto iba a ser como una especie de diario donde se supone que cada día iba a subir videos sobre... Cómo es el proceso de una persona cuando empieza a hacer dieta todo lo que pasa, qué es lo que come día a día, cuáles son los ejercicios que hace día a día pero la verdad luego de reflexionar por varios días dije es muy complicado subir vídeo diario necesitaría alrededor de tres horas diario y la verdad es que no las tengo porque sigo en la universidad y la verdad es que si las tuviera preferiría ver películas o hacer otra cosa por lo que decidí cambiar un poco la dinámica y va a ser ahora. Cada semana voy a intentar darles consejos, explicarles cómo fue esa semana para mí en la dieta y compartir las experiencias que tuve o algunos consejos que yo les pueda dar para que a ustedes se les haga mucho más fácil toda esta parte. El chiste de esto es que lo compartan si se sienten identificados con esto que me va a pasar a mí o lo que me está pasando. Pues vean esto, compártanlo a sus amigos para que vean que no es tan fácil o a lo mejor no es tan complicado como luego la gente cree que es hacer una dieta. Es súper importante que me sigan en Snapchat, mi Snapchat es lo Official, porque ahí sí van a poder estar viendo día a día qué es lo que yo hago. Voy a subir fragmentos de video, a lo mejor cocinando, a lo mejor haciendo ejercicio, no lo sé, muchas cosas. Donde voy a estar explicando de lo que hago día a día en la dieta. Y básicamente, este video de esto se trata: de explicarles cómo va a ser la dinámica de día a día con el gordito. Para que luego no digan, oye, es que se supone que es día a día, esperábamos un video diario. Pues no, la verdad no. No es tan fácil. Admiro mucho a los bloggers que pueden subir video diario, porque wow, pero yo no puedo. Y la verdad es que esto no es como una especie de vlog como tal sino más bien es una especie de diario donde yo les voy relatando cómo es que me fue a mí en la dieta y se supone que la dieta yo la inicié en, en agosto, recuerdo que fui el primero de agosto a la consulta médica del año 2014 porque según yo iba a bajar y sí, lo hice un semestre como, como decía, pero... Llegó Navidad de hace un año y pues obviamente uno deja la dieta en las épocas navideñas La gente que dice que está haciendo dieta en las épocas navideñas no es cierto, no le crean Nadie puede hacer dieta en esas fiestas Yo originalmente fui con un endocrinólogo Luego les voy a explicar cuál es la diferencia de ir con un endocrinólogo a ir con un nutriólogo Fui con un endocrinólogo, me hizo ciertos exámenes que más adelante les voy a platicar cuáles fueron esos exámenes, cuáles fueron mis resultados y me dio la dieta, la hice y según yo fui, o sea empecé con mi consulta que fue en agosto me dio la dieta y me dio una próxima cita para tres meses que fue el mes de noviembre fui y había logrado bajar 8 kilos aproximadamente la verdad es que me fue muy, muy bien. Inclusive yo me sentía mucho mejor. Pero bueno, como les contaba, llegó la época navideña, la dejé. A mí no me tocaba cita hasta en abril. Y por es el destino, la fui pospusiendo. Porque la verdad, de, terminando las fechas diciembrinas nunca volví a retomar la dieta. O sea, sí trataba de comer bien, porque de eso se trata, de que aprendas a comer bien. Pero no, nunca la volví a retomar y apenas en estas en este mes en este mes de enero voy a ir otra vez con el endocrinólogo le voy a decir que fui a Mérida un año y que por eso no la pude continuar la verdad es que no es cierto no fui a Mérida un año simplemente no sé qué pretexto inventar y pues ajá le voy a decir eso y voy a intentar retomarla voy a volver tal vez a hacerme análisis dependiendo de lo que me diga el doctor pero bueno eso eso es como inicias una dieta yo cuando vaya al doctor, próximamente, de hecho creo que ese va a ser el otro video, mi ideal endocrinólogo, que fue lo que me dijo, que es lo que voy a empezar a hacer ahora, si me dio medicamentos o no me dio, porque sí, yo tomo medicamentos, pero no son medicamentos para bajar de peso, son medicamentos que me dieron debido a unos resultados que me hicieron de unos análisis, me dijeron, te los tenemos que dar, porque si no... Fue muy chistoso porque cuando yo fui al endocrinólogo, fui con el afán de querer bajar de peso. Pero me dijo, N -n -n, fíjate que tenemos otros problemas que hay que solucionar antes, pero que conforme los vayamos solucionando, en segundo plano vas a estar bajando de peso. Mis hermosos gorditos, yo espero que les guste mucho este video, esta dinámica, este diario. Compartan a sus amigos, muéstreles esto a la gente que está intentando bajar de peso Vamos a intentar hacer muchas cosas Vamos a enseñarles una serie de ejercicios que pueden hacer Vamos a enseñarles a cocinar saludablemente Porque luego por ahí hay como una especie de mito que dice No, es que estoy haciendo dieta, como pura ensalada La verdad es que no es cierto O al menos la dieta que yo tengo no es nada así de que comer pura ensalada Obviamente si sí hay días en los que como como más verdura que otra cosa Pero bueno la, lo van a ir viendo poco a poco Y pues nada, compartan este video Síganme en mis redes sociales les voy a dejar en la descripción mi Twitter Mi Snapchat, mi Instagram Para que ahí vean qué es lo que hago día a día Y ojalá les guste mucho esta especie de diario Porque para mí es muy importante Hacer esto Yo no buscaba otra forma alguna De continuar con la dieta como alguna inspiración Muchos dicen ay Pon un póster de un modelo Y inspirate eso al verlo de él La verdad es que no no funciona de menos para mí y creo que hacer como esta especie de diario funciona mucho más porque es una especie de compromiso que tengo con ustedes y esto me alienta más a día a día a levantarme y a querer hacer la dieta quiero compartirles con ustedes todo mi proceso y ojalá que logremos bajar de peso más que nada por salud porque de verdad no es tan bueno pesar mucho Dejando a un lado la parte de belleza Dejando a un lado la parte de la ropa A más que nada hay que hacerlo por salud por, Porque si no Una persona de verdad con sobrepeso No logra vivir muchos años Y al menos yo quiero vivir No me quiero morir, le no tengo miedo a la muerte Así que quiero vivir muchos años Y quiero hacerlo de esta forma Bye bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum,